¿Un recurso educativo abierto? Un recurso educativo abierto es cualquier material que haya sido creado para la enseñanza y aprendizaje, gratuito y publicado bajo una licencia abierta. ¿Cuáles son las principales características de un REA? Gratuito y accesible. Innovador y aplicable. Metodología activa. Colaborativo modificable y estructurado. ¿Dónde se pueden encontrar REA ya creados y compartir los vuestros? En los repositorios, como por ejemplo, en las páginas web de CD, Procomún, y en las páginas de las diferentes... Comunidades. ¿Qué relación existe entre los recursos educativos abiertos y las metodologías activas? Que en los REA se utilizan metodologías como la clase invertida, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos y la gamificación, entre otros. ¿Qué son las licencias y qué licencias puede llevar un REA? Las licencias es la autorización que concede el autor de un REA para su utilización. Las licencias que puede llevar un REA son... Dominio público. Licencia de reconocimiento y compartir igual. ¿Qué es Excel Learning? Eh, el Excel Learning es un software libre de autor eh, multiplataforma que nos va a permitir adaptar, modificar lo que son los recursos educativos abiertos, los REAs. ¿Qué ventajas ofrece Excel Learning a la hora de crear un REA? Es de fácil manejo e intuitivo. Permite incluir el uso externo que se pueda exportar en, en diferentes formatos. Y se adaptan a diversas plataformas educativas. ¿En qué formato se puede exportar un REA creado con Excel Learning? Ya nos gusta que nos hagan esa pregunta, pero para hacerlo más ameno. HTML. <risa> HTML no quiere decir hoy tampoco meriendo leche. Eh, IPAF3. EPAF3. IPAF 3. ¿Te toco o no te toco? Sí, toca el con EMS3. Para utilizarlo en plataformas Moder o similar. ¿Por qué es importante la difusión de un REA? Para que pueda ser adaptado reutilizado, y así convertirse en un producto activo para la comunidad docente. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar un REA? Pues lo más importante es que motiva al alumnado. Facilita un aprendizaje significativo. Por medio de un trabajo competencial. Además, atiende todas las dificultades del aula. Sobre todo con metodologías activas. ¿Cómo contribuyen los rea a crear redes de docentes? Al estar disponibles, ser gratuitos y modificables, reconociendo la autoría, creamos lazos entre docentes. intenso aprovechable dinámico positivo colaborativo competencias reaprendizaje cooperativo convivencia tolerante intenso frenético fructífero alucinante inyección de motivación depende bomba enriquecedor estresante crea rápido ideas frescas creatividad dinámico novedoso interactivo dinámico práctico creativo innovador muy loco muy desafiante Práctico, edificante, apasionante, fresco, intenso, dinámico, loco, sociabilidad, divertido, intenso, práctico, objetivo conseguido, inspiración, activador, participativo, participativo. didáctico, ameno, activo, colaborativo, ampliar horizonte, activador. parte de ejemplos reales, ritmo sereno, un curso de película. Mm. ¡Sí!